Hace siete años éramos maltratados. Seven years ago we were badly treated. Éramos echados sin ningún proceso. We were sacked without any process. No teníamos pago por enfermedad. We didn't have sick pay. No teníamos vacaciones. We didn't have good holidays. No teníamos una pensión. We didn't have a pension. Pero bueno, la historia la hemos revertido. But we've changed that history. Viva Tres cosas siempre. Viva todas cosas siempre. Viva la nueva lucha sindical. Viva, Viva la nueva lucha sindical. ¡Queda la, la, la victoria siempre! Muchas gracias. Cualquier palabra será insuficiente para agradecerle a Jason lo mucho que ha hecho por los limpiadores en la universidad. El apoyo de los estudiantes en general es importantísimo en nuestras campañas. Nos han defendido eh, en todas nuestras campañas. Soas has decided to uh, make him wait until uh, his visa almost ran out uh, to give him a response, which is very unacceptable and unprofessional on the part of Soas. Con so tal de que Jason esté fuera de Londres, fuera del país, mejor para ellos para que estén contentos, ¿no? Pero vamos a ver, todavía no ha terminado la lucha. primero que puede hacer por nosotros es enseñarnos un poco de inglés. Y así empezamos. En esas enseñanzas yo tuve la oportunidad de irle comentando los gravísimos problemas que teníamos los limpiadores de la universidad. Nuestro día de trabajo empieza a las 3 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Tres trabajos en el día para poder sobrevivir. Es mucho abuso con mucho trabajo y poco salario. Se hizo siempre dándonos el valor, la moral. Para que sigamos en esto. Porque entendía que no podíamos trabajar en esas condiciones. Y pensamos en nuestra campaña London Living Wages in a House. Ganamos London Living Wages. Con el apoyo de Jason y los estudiantes. de él ha sido muy muy importante para hacer una campaña para convencer a la gente uno tiene que tener esa, esa actitud nuestros talentos que no todos tenemos conocí a Jason porque él estaba reclutando gente para el sindicato y desde que lo conocí me di cuenta que era quién qué clase de persona era verdad una persona muy especial que ha sido con nosotros ha luchado como que el problema fuera propio giving inspired workers right away across London, cleaners elsewhere, and other companies are now winning the London Living Wage. Retroceder No tiene sentido. Porque la victoria no será de nosotros. La victoria será de todos nosotros. No es justo que que Jason por estar eh con nosotros en nuestras campañas arriesgue su pellejo, dé a su pecho y luego ahora vienen las consecuencias. This is going to affect many other students that come into the the country and study in, in these institutions, and maybe want to get involved in uh, in uh, campaigns like uh, Jason has done, and for that reason they are going to be punished. Estamos dispuestos también a a empezar una nueva lucha por esta situación. Estamos advirtiendo a las autoridades de la universidad que no vamos a parar hasta que ellos cambien de decisión. No clavicaremos. We will not fail. No desmayaremos. We will not give up. No descansaremos. We will not tear. Y no